bueno vamos a ver cómo realizar una tarea dentro de la plataforma acá tenemos una tarea de ejemplo que podemos elegir hacemos clic y vamos a ver la descripción de la tarea Ahí dice la tarea de ejemplo sirve para explicar cómo es el procedimiento para realizarla y aparecen los enunciados que me indican lo que tengo que hacer en este caso, vamos a ver cómo subir un par de archivos: uno de Word, uno de Excel. ¿eh? Tengo que elaborar un documento de Word, donde escriba mis datos personales, guardarlo con el nombre de tarea 1. Y después de elaborar una planilla de Excel, también escribo mis datos personales, lo guardo con el mismo nombre. Y luego vamos a ver cómo subir ambos trabajos a, a la tarea, a la plataforma después tengo un pequeño cuadro que me muestra el estado de la entrega en este caso todavía no se ha entregado eh, la tarea y los plazos de entrega, el tiempo restante que me queda para hacer esa entrega y una opción de última modificación en el caso de que si yo ya subí la tarea la, la cambié. Eh. yo puedo modificar esa tarea en el caso de que sea necesario y después tengo el botón de agregar entrega que me permite subir esos archivos editados en Word y en Excel en este espacio donde aparece la flecha azul puedo arrastrar esos archivos directamente sobre este lugar para subir la tarea realizada bien vamos a hacer el documento de Word con algunos datos personales de ejemplo escribo eh, en este caso algunos datos para tener eh, el ejemplo armado procedo a guardar eh, el documento con el nombre indicado en la carpeta documentos la extensión es automática .docx porque es Word 2010 tarea 1 es el nombre que le tengo que colocar y hago clic en guardar eh, vamos a hacer lo propio ahora con Excel entramos en Excel también armo una planilla, en este caso una planilla que va a ser un libro con datos personales bien agrego los datos y voy a hacer el mismo procedimiento de guardar Utilizar el mismo nombre, va a cambiar la extensión. Eh, al ser un libro de Excel es XLSX, Excel 2010, y ya tengo los dos archivos para subir como como tarea. Puedo ir al botón de Agregar y seleccionar archivos, ubicar los archivos dentro del sistema. acá los tengo o bien tengo la opción de ubicar los archivos utilizando una ventana de explorador y arrastrar esos archivos eh, sobre el área que habíamos indicado selecciono ambos y los arrastro eh, hasta la flecha azul que sería el equivalente es lo mismo ¿no? acá estoy subiendo eh, los archivos requeridos y después le coloco guardar cambios y ya estaría la tarea eh, enviada está para calificar si tuviera que cambiar alguno de estos datos eh, eh, puedo editar la entrega ¿Sí? puedo borrar esos archivos eh, o descargarlos en todo caso en, en mi PC para hacer una modificación y volver a subirlos posteriormente y eso es todo